Herige, o erige obstáculos hijo de mi Dios, y defensa para mantenerse alejado del amor de Dios. Habían trompetas, habían flautas, habían órganos y no necesitan batería ni electricidad. ¿Cuántas cosas, señor? Habían conga, tambora. Uh, todo instrumento musical, habían arpas. Me da pena con esos hermanitos que no creen en la música, que no creen en, en cantar a Dios con, con arpa, con salterio, como dice la palabra de Dios, con instrumento musical, alabar a Dios con instrumento, porque cuando vayan al cielo, allá se van a encontrar muy incómodos. Alaba, cuánto alaba la gloria de Dios. Digo, yo estoy hablando de los hermanos que no creen en música, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que no creen en la música. Dice, esos mundanos, esos del diablo, dicen. En nuestras iglesias no se canta con música, porque eso es del diablo y del mundo. Eso dicen ellos. Pero la música es del cielo, porque la música es para glorificar a Dios, para darle pretesía y alabanza al Dios de Israel. La música no es para agradar a los hombres ni a las mujeres. La música cristiana es para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, esos hermanos que no creen en música, esos ministros que no creen en música, que hay muchos, cuando vayan allá y le den un alpa, ¿qué van a hacer? Y dicen, no, no, no, yo no creo en eso. Pues, es que para estar allí tiene que tocar. ¿Cuánto le hago ya, Señor? Y no hay más ningún otro lugar. Después del cielo, el otro lugar no no bueno. ¿Cuánto le hago ya, Señor? El hombre erige obstáculos y defensas para mantenerse alejado del amor de Dios. Pero sin embargo el amor de Dios persevera tanto y trata muchas veces y de todas formas por romper las barreras y todos los obstáculos que el hombre ponga para alcanzarlo. Y tú bien lo sabes, que para Dios alcanzarte tuvo que romper ideas, tuvo que romper argumentos, tuvo que romper obstáculos, tuvo que romper negatividades que habían en tu vida, tuvo que romper ateísmo, tuvo que romper escepticismo, pero sin embargo a pesar de todo eso, Dios te alcanzó. Y me alcanzó. El amor de Dios fue tan grande, que Dios no se frustró, Dios no se cansó, hasta alcanzarnos. ¿Cuánto glorifiquen al Señor? Roma desapareció. Lo que queda de Roma es el espíritu de religiosidad que ayudará a levantarse el anticristo y que le promulgará la superiglesia idolátrica para levantar el anticristo. Pero ya la iglesia se ha ido de aquí. Solamente cumplir esa misión pero lo que me interesa de todo esto es que cuando un pueblo o una nación se va a la corrupción y permite un gobernante, por eso es que en el proverbio capítulo 30, la mamá de Lemuel le dice, ¡Oh Lemuel! ¡Oh Lemuel, hijo de mi vientre! ¡Hijo de mis entrañas! ¡Oh Lemuel, no es de los reyes el beber vino ni el beber sidra, porque pervierte el derecho del huérfano y pervierte la justicia! le estaba profetizando que los gobernantes que se dedican al libertinaje y al vicio pervierten la justicia de los pueblos esta nación pareció el juicio de Dios está establecido contra esta nación y contra Roma pero Pablo le escribe a un grupo de cristianos hermano el Royal el que vivía allí en Roma que respiraba toda esa maldad y todo ese pecado que sentía La prisión del pecado de Roma. ¿Sabe qué? Muchas veces uno ve las cosas difíciles Y ve las cosas como que se le están cayendo encima Pero no es así Uno mismo hace las cosas que se le caigan encima a uno Cuando Dios ve las cosas Tú las puedes mirar de un ángulo Dios la ve de otro Por más que tú te tires y te jales para cualquier lugar Dios como quiera no se va a mover Porque tú te muevas el Dios del Cielo permanece en el mismo lugar Si te quieres patalear a gente que antes me enseñó Mira, cuando tú quieras pedirle algo a Dios Mira, grítale Dile algo, tú tienes derecho Y yo de bobo iba antes y decía al Señor Mira, Señor, yo está bueno ya Tú me tienes que dar lo que te pedí, ¿sabes? Porque yo soy tu siervo Y yo de bobo, mire haciendo un papel de tarado no sé si esa palabra es mala para ustedes, para nosotros no, así que no te perdónenme si algo diga, hermano. <risa> Haciendo un papel de bobo, está mejor así. <risa> Haciendo un papel de, de, de, de, de, de, yo no sé, de quedándole como si yo había torcido el brazo a Jehová. Como que yo creía que le estaba diciendo a Jehová, o me da lo que te pido, mira a ver lo que tú haces. Pero con Jehová no se brega en esa forma. Aprendí a bregar con Dios en forma de su voluntad Ahora lamentablemente hermanos Hoy en día ya no se escucha la voz de Dios Hoy en día mucha gente ya no oye la voz de Dios Porque primeramente Aleluya Hay personas Que viven una vida descuidada Viven una vida de cinco minutos de oración diario Hay gente que usted le pregunta hermano ¿Cuándo fue su último ayuno? Y no se acuerdan ¿Cuántos adoran a la que Jehová? ¿Cuántos quieren que Dios hable en esta noche? Sí. Hay personas, hermanos, que cuando se menciona el ayuno no aparecen. Pero cuando se menciona la comelona y el pasadía, oye, me estoy de la iglesia ballena. ¿Cuántos adoran a Jehová? Sí. Hermano, yo quiero que usted entienda Que Dios quiere hablar Pero no, aleluya Dios Muchas veces queremos que Dios nos hable Lo que en nuestro corazón sentimos Alabado sea Dios, pero yo no puedo decirle a Dios Lo que yo. Él tiene que hablar no. Dios, aleluya, va a hablar como Él quiera Porque Él es Dios, Él es el grande Él es la cabeza y yo soy el cuerpo Otros alaban, la gloria papá El que me digan, ten temor Ten mucho miedo, hay mucho terrorismo En todo lugar, No, no, no, no, yo no tengo que Llenarme de temor ni miedo, hay preocupación en mi corazón por causa del mundo Por causa de lo que está ocurriendo Pero no hay miedo, no hay temor Solamente hay paz que un vencedor ¿Cuántos están conmigo? Uh. Apoderarse de una palabra ¿Estás enfermo? Pues apodérate de una palabra en esta noche primeramente. ¿De qué palabra te puedes apoderar? Hay tantas promesas en la Biblia. El Señor Jehová primeramente dice, yo soy Jehová, tu sanador. Dígalo, tu sanador. Él dice, yo soy Jehová el que bendice tu economía. Dígalo, Jehová me bendice. Solamente tenemos que seguir la bendición en el Señor. Es muy importante entender que es peligroso tomar cualquier palabra. Amén. Pablo entendía el peligro que había en tomar cualquier palabra que saliera. Por eso es que en muchas ocasiones, él le pedía al pueblo que oraran por él. Y él decía, oren por mí para que mi predicación no sea solamente la de palabrería sumana, sino que venga con la confirmación del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Cuando se va la muchedumbre, y tú y yo estamos solos en, el, en la línea de batalla, y el gigante de tu familia... El gigante de tu trabajo te está desafiando Serás tú el David de esta generación Que diga yo voy a correr a la línea de la batalla Porque quien se atreve a desafiar Los escuadrones de Jehová Dios de Israel Dile a tu vecino vístete de valentía Dile otra vez vístete de valentía el momento ha llegado para avanzar con este evangelio. Pero antes del avance viene una ola negra en contra de la iglesia. Viene una ola negra en contra del gobierno. Viene una ola negra en contra de la nación. Y solo hay un ejército que se puede poner en la brecha y decir hasta aquí llegaste. Porque aquí está la sangre de Cristo. Y ese ejército se llama la iglesia. Dile a tu vecino que resucite la iglesia, que resucite. Dile otra vez que resucite la iglesia. Tú no eres cualquier cosa, no importa lo que el diablo te diga. Tú eres un arquero armado y tú tienes las almas de Dios. Tú tienes el potencial de Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú eres el ejército de Dios. Usted sabe por qué la iglesia no se ha caído Usted sabe por qué la obra de Dios No ha sido destruida Porque todavía hay hombres y mujeres Que saben orar Levanta la mano y adora la gloria de Dios ¡Oh, oh! Que saben Orar Me lleno de ánimo Me estimula cada vez que me llama una persona Y antes de despedirse de mí Me dice Lugo estoy orando por ti Oiga eso como que me como que me levanta como que porque a veces, a veces nos pasa como el profeta Elías y nos creemos que somos los únicos que estamos en esta pelea y Dios te dice Dios y Dios cuando te ve metido en una copa te dice no no estés deprimido porque tú no eres el único que estás en esta batalla hay 300 más que tengo que todavía no han doblado sus rodillas no estamos solos no estamos solos levanta la mano y grita amén no estamos solos muchos, gloria a Dios para siempre de los padres quisieran a tener sus hijos aquí en esta noche y no están, pero yo te digo que la Biblia dice que si tú eres fiel a Dios y si tú amas amén, la rectitud de Dios y tú crees de todo corazón tú serás salvo y también tu casa la Biblia dice, oígalo bien yo salvaré a tus hijos estas la gloria de Dios puede que tus hijos se hayan ido lejos, pero yo te digo no desmaye, sigue orando Sigue clamando que cuando tú menos te la imagines, Aleluya. Verás a tus hijos llorando en el altar, aceptando a Cristo como único. ¡Yeah! Ay, levante la mano y grita esta noche. Suitando, Aleluya. Porque Santiago dice que la oración eficaz de un justo puede mucho. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y hay muchas cosas que son imposibles para el hombre. Por lo menos, en esta tarde voy a hablar de tres cosas que el hombre no puede hacer. Pero hay un Cristo que sí lo puede hacer. Primeramente, no hay persona que se pueda salvar por sí mismo es imposible para usted que usted se salve por obra. por obra si hay un amigo aquí que me está oyendo ¿verdad? que no, no tiene a Cristo si usted quiere salvarse por obra no lo va a conseguir imposible que usted se salve por obras no por obras para que nadie se justifique delante de Dios o sea que Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados por todos los pecadores por los malos y los y lo no muy malos por todos, por todos, porque algunos tenían una cosa más grande y otros tenían otras cosas más pequeñas, pero todos estaban en el, en el mismo barco. O sea, que ¿qué quiero decir con esto? Que quizá usted no sea drogadicto, que quizá usted no sea prostituta... Pero si no tiene a Cristo, no acepta a Cristo como su exclusivo salvador, le va a pasar lo mismo que la prostituta no convertida. Le va a pasar lo mismo que al drogadicto no convertido. Pues, ¿qué le va a pasar? Si se mueve sin Cristo, va a ir directamente al infierno. Eso está la Biblia. No es que yo lo esté mandando allá, no malinterprete. Es que usted mismo, si no acepta a Cristo, va a ir allá al Señor. No le preocupa tanto otra cosa Más que la condición de su iglesia El Señor está interesado en trabajar con la iglesia El Espíritu Santo quiere limpiar la iglesia De todo aquello que pueda apartarte De la comunión con Dios Sea Cristo glorificado A su nombre A su nombre Lo más importante para Dios En la tierra es su iglesia Óyalo bien Al Señor no le interesa otra cosa en este tiempo o sea la preocupación número uno de Dios. Lo más importante de Dios en esta tierra, la prioridad número uno de Dios es la condición de su iglesia. Sea Cristo glorificado. Y Dios quiere que su iglesia se prepare, que su iglesia reciba la limpieza que, quiere, que tiene que recibir a fin de que alcance lo grande, lo especial que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros, que es el reino de los cielos. Sea Cristo glorificado. A su nombre. A su nombre, Gloria. a su nombre, Gloria. fíjate bien que la Biblia, el apocalipsis comienza con este mensaje que Cristo envía a las siete iglesias Porque el Señor estaba tan preocupado en la iglesia, fíjate que Juan, el apóstol, está cautivo en la isla de Pasmo. Era el último apóstol que quedaba, los demás habían muerto a causa del testimonio de Cristo Muchos de ellos habían sido sacrificados, algunos habían muerto traspasado por la espada otro como Pedro fue crucificado pero el último que quedó fue Juan Dios lo había reservado en ese lugar para que? para mostrar lo que habría de ser el tiempo final el tiempo apocalíptico y precisamente Juan comienza diciendo que él estaba cautivo en la isla de Pasmo a causa del testimonio de Jesucristo y de guardar la palabra de Dios sea Cristo realificado y precisamente en ese destierro terrible que Juan se encontraba es cuando Cristo se le presentó, gloria al Señor, para mostrar lo que habría que hacer el tiempo final. Y lo primero que Cristo hace es enviar un mensaje a las siete iglesias. Fíjate que Apocalipsis no comienza hablando de juicio, hablando de gran tribulación. Comienza precisamente la manifestación de Cristo para traer un mensaje a las iglesias. ¿Por qué? Porque Él está preocupado por la iglesia. Muchas cosas pueden suceder aquí. Puede suceder en esta noche Como que puede suceder mañana Quién sabe Lo que sí yo sé Una sola cosa es que Ya todo está preparado De eso Yo no tengo que especular De eso yo no tengo que eh, Buscarla En muchos estudios bíblicos Ya la Biblia Ha decretado que ya Está todo preparado Falta una cosa, y sabe una cosa que cuando falta esto, yo me preguntaba: ¿ya vienen pronto la boda del cordero? ¿Vienen ya esa boda en la cual muchos de los cristianos estamos esperando esa boda? Muchos estamos esperando porque, ¿sabe qué? Aquí, si ustedes se paran en los micrófonos, hay muchas aflicciones, muchos problemas, dificultades con los hermanos, hay eh, tanta gente que quiere salir corriendo. Y papá está viendo ya lo último. Y quizá muchas personas dicen, Dios mío, ¿por qué no viene pronto? Y la Biblia enseñaba que la paga del pecado era la muerte. Alabado sea el Señor y que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y no teníamos acceso a la presencia de Dios. Estamos en una guerra campal. En una guerra que no ha terminado. Y bien dice la Escritura en Apocalipsis, que Satanás sabe que le queda, ¿qué? Poco tiempo. Pero si teniendo mucho tiempo ha destruido Este poco tiempo que le queda lo va a aprovechar Para todo el que pueda destruirlo La Biblia dice que él vino para destruir y matar La primera lucha, son tres contra tres. Tenemos el, la primera lucha, es Dios contra Satanás La Biblia dice que el Dios de este siglo se llama Satanás Pablo le escribe a los Efesios, dice que hay un espíritu Que opera en los aires contra los hijos de desobediencia Pablo dice en la carta de los Efesios, capítulo 6, que hay una lucha no contra la carne, ni contra la sangre. No es una lucha contra la nación americana, ni una lucha contra Puerto Rico, ni contra los países, alabado sea el Señor, latino, ni contra los países europeos, ni es una lucha contra los socialistas, o los democráticos, ni es una lucha, hermano, política, es una lucha espiritual. La Biblia dice...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 Aleluya, amén, oígalo bien La obra no es de los hombres Sino de Dios Y si tú no estás firmes Y si tú no estás pendiente No estás enfocado a esa guerra Satanás te va a ganar ventaja La Biblia dice En la segunda carta de los Corintios capítulo 2 Verso 11 Porque no olvidamos ninguna De sus maquinaciones Para que Él no gane ventaja alguna sobre nosotros Sea Cristo glorificado ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? Un enemigo muy bien preparado, muy bien armado, muy bien organizado Fíjate bien que dice que Satanás no tiene la virtud que tiene Dios Satanás no puede estar en todas partes la misma vez Es una virtud que le corresponde solamente a Dios La Biblia dice que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente Todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve sea que glorificado es y esté en todas partes a la misma vez. Eso Satanás no puede hacerlo. Entonces, ¿cómo es posible que Satanás esté haciendo estrago con la humanidad? ¿Cómo es posible que en África, en China, en Estados Unidos, en Latinoamérica, el diablo esté haciendo estrago? Si él no puede estar en el mismo lugar, a la misma vez. Entonces tenemos que ir a lo que la Biblia dice, ¿cómo trabaja Satanás? El diablo trabaja en organización llamada potestad sea Cristo glorificado. potestad es un gobierno satánico sobre cada pueblo sobre cada ciudad, sobre cada país hay un gobierno satánico y ese gobierno tiene principados, tiene gobernadores de las tinieblas tiene huestas espirituales de maldad los cuales se ocupan en hacer el trabajo a Satanás que no es otra cosa que destruir y oprimir al ser humano o sé sea que mi experiencia con las ciencias ocultas mis conocimientos de Satanás y los demonios no fueron adquiridos a través de libros, ni de novelas, ni de películas. Fue a través de una amistad íntima con Satanás y los demonios por 44 años y medio. Trabajé, amados, y fui sacerdote del vudú haitiano por 30 años. Y yo hacía los zombies. Los zombies no es lo que usted se cree. O lo que usted ha visto en una película de televisión. O lo que usted haya leído en un libro. Que a lo mejor le me han dicho que el zombie es que le dan de tomar algo a la persona o le echan unos polvitos blancos y los ponen atontados. Eso no es verdad, hermano. Los únicos polvos blancos que yo conozco que atontan la gente, que lo pueden hacer. Son la cocaína y la heroína. ¿Cuántos ustedes estaban así? A no ser que me levantan la mano. El zombi amado es un cadáver, un muerto, que el brujo va a buscar al cementerio antes de las 12 horas de estar enterrado. Y a través de una ceremonia le introduce un demonio adentro y lo pone a caminar. De nuevo Como nosotros predicamos Que Dios resucita a muertos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ustedes, ¿ustedes creen eso? ¿Cuántos lo creen que Dios resucita a los muertos? Pues yo lo creo Entonces amados El diablo pues todo lo que hace Es imitar Lo que Dios hace y el diablo también resucita o utiliza el cadáver. Porque no puede resucitar muertos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el espíritu y el alma de esa persona están en el infierno. Y de allí no puede salir. Y usted me dirá, hermano Maximino, ¿y cómo usted está seguro que está en el infierno? Como le dije primero, en mis años de brujo me robé 81 cadáveres del cementerio. Y fueron muchas las veces que yo fui a sacar un muerto cadáver. Y cuando iba escarbando, el diablo se me acercaba y me decía, no, ese no, ese no sirve. Ese no camina. Pero no me decía por qué. Decía o que no caminaba, cógete a aquel que está allá, pero cuando yo me convertí, amados, razón tenía Jesús al darnos, amado, el mandamiento que aquel que no lo haga, yo no sé para qué lo usted va, pero Jesús dijo: escudriñad las escrituras. Así que aquel que no viene a la escuela bíblica está en desobediencia con Dios y los desobedientes no entran al cielo cuando yo era pastor el que no me asistía a mí a la escuela bíblica, hermano no tomaba parte en la iglesia si usted no servía para sentarse a aprender tampoco servía para sentarse aquí a frente a exhortar y insultar a la gente Hay que primero ser discípulo para después ser maestro. Así que. Ábrase bien el oído, ¿sabes? La próxima escuela bíblica. No falte. Y comencé a estudiar la palabra. Escudía la escritura. Y. Leyendo allá en el Antiguo Testamento, me encontré con, con un acontecimiento que pasó. Y me decía el escritor sagrado que llevaban un muerto a enterrarlo. Y lo llevaban al hombro. Pero que se le cayó el muerto y se fue por, una, por un risco rodando. Pero ¿qué pasa? Que a mitad de ese risco... Estaba una tumba de un profeta llamado Eliseo. Y cuando el muerto tropezó con la tumba, se paró y siguió andando. Resucitó. Y yo, espérate, pero aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo más que esto. Porque los huesos no resucitan a nadie. Aquí tiene que haber algo escondido. Y empecé, hermano, eso fue como a las 10 de la noche que yo leí eso. Y me cayó a las 5 y 30 de la mañana, orando y buscando la Biblia arriba y abajo, y a esa hora el Espíritu Santo me llevó a las epístolas de Pablo, entonces el apóstol Pablo me, me aconsejaba y me decía, no contestéis al Espíritu Santo con el cual estáis sellados, para el día de vuestra redención. Ángela María, aquí es donde está el secreto. Por eso es que el diablo me decía, ese no sirve, ese no camina. Porque ese era un cuerpo de un cristiano y tenía el sello que decía propiedad de Cristo. Y el diablo no lo podía tocar. Ahora usted sabe por qué es importante. Que usted se muera con el sello. Entonces, amados, pues el cadáver no resucita con el espíritu, sino con un demonio que a través de una ceremonia se le introduce adentro. También, amados, fui sacerdote del Palo Monte, del Palo Mayombe, esta secta. Satánica que proviene de la costa sur del África, de la costa de Marfil, de la tierra de Congo, que usted a lo mejor haya oído hablar de ellos por ahí. Se llaman paleros, ganguleros, quimbiceros, mayumberos, tata Congo, padre en ganga, tata en kisa, Como se quieran identificar, significa lo mismo, mi hijo el diablo. Y yo fui sacerdote de ellos, amado por 30 años. Yo era lo que se conoce en esa secta por lo que es un Tata Congo Padre en Quisimalongo, Malongo en Yaya. Y mi nombre arriba del brujo era Vititi Congo Siete Rayo Campofin de Abinamonte a la medianoche. Me juramentó arriba de Saramanda Emilio O'Farris, quien vive en el número 66 de las calles Los Mangos en Guanabacoa, Cuba. Pero también tenía santo hecho, era santero. Practiqué la religión yoruba o la religión de los orichas, mejor conocido por santería. Santería no es el verdadero nombre. Santería se le llamó en el año 1647 cuando la iglesia católica se sincronizó con la religión de los orichas, de los yorubas. ...y tenía hecho yemayá la bien de regla... ...mayelecuo... ...mi padre en el santo era San Lázaro Afimayi... ...era hijo del signo Iroso Megi... ...y el nombre arriba del santo era Aumilana... ...que quiere decir las olas del mar... ...me hizo santo Gloria Díaz... ...Changoyemi... ...a Changoyemi le hizo santo Tilso Álvarez... Ofunlardé. A ...Aufulardé le hizo santo Rudy Hernández... Y Fafun Niquel. A Fafun Niquel le hizo santo Gilberto Chango Ley. A Chango Ley le hizo santo Heriberto Chango Miguá. Y a Chango Miguá le hizo santo Susana Cantero, quien vivía en regla. Yo pertenecía a la casa de la sal y la pimienta. También, amados, tenía ceremonias de babalao hecho. Tenía bofaca de orula y osun de mi tamaño por si acaso hay por aquí algún babalao, algún olúo, no se sabe era hijo en Orula del signo Osatrupo, y el olúo que me hizo las ceremonias se llama José Agustín Milá o Juani Polocana debidamente identificado amado pero si todavía hubiera alguien que no esté conforme pues se puede poner de pie Podemos seguir conversando en el idioma que usted quiera. Lo mismo en Congo, que en Lucumí, que en Carabalí. Pero yo no vine aquí, amados, a decirle a ustedes cuán grande brujo yo fui. Cuántos conocimientos tuve. El propósito primordial de yo en esta tarde testificarle a ustedes es decirle cuán grande es el Cristo que me salvó. Amados, nací en un hogar de brujos. Mi familia tuvo pacto con Satanás por más de 500 años. Un pacto hereditario que pasaba de generación en generación. Soy producto de tres razas. Mi padre era español... Nacido en la ciudad de Telde, en las Islas Canarias, de padre español y de madre judía. Mi abuela era descendiente de la tribu de Benjamín. Por eso que usted ve que yo cargo la estrella de David. Mi madre, que por donde yo adquirí los conocimientos de brujo, mi madre era tataranieta del brujo, ...de la tribu del cacique Yagüez... ...tribu taína, de los indios taínos... ...que habitaba en las riberas del río Grande... ...de Añasco, Puerto Rico. Cuando nací, nací en un hogar de brujos. A los tres años, si iba a casa de mi abuelita... ...había un altar. Si iba a casa de mi tío, había un altar. Si iba a casa de mi tía, había un altar. Y en mi casa... Había un altar, mi madre era espiritista, mediunidad Como le dije antes, mi madre hizo pacto con Satanás a la edad de 16 años Murió de 89 años y está en el infierno Mi padre murió de 99 años y también está en el infierno Mi abuelita Taina murió a la edad de 106 años y también está en el infierno y usted me mira a serio. Yo veo esas mentes caminando ahí. Pensando, pero... Este hombre no se convirtió en ¿no? ¿Verdad? Este hombre no tiene sentimientos, ¿verdad, mija? Con la facilidad que dice el pastor. Que su familia está en el infierno. ¿Qué usted prefiere que yo le diga, hermano? ¿La verdad o una mentira? Bueno, pues la verdad, amado, es... Que cuando yo era brujo estaba seguro y me creía, porque eso fue lo que me enseñaron, que los padres nuestros, los Ave María, los credos, las misas y las velas que yo le prendía, pues los habían secado de pena y los habían llevado a descansar. Eso creía yo. Pero cuando me convertí a Cristo y comencé a estudiar la Biblia, entonces, amados, encuentro que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis en el capítulo 22 versículo 15 faltando solamente 7 versículos para cerrar el libro sagrado, dice que los hechiceros los brujos los espiritistas los adúlteros los fornicarios los borrachos los ladrones las lesbianas los afeminados, los idólatras, los mentirosos y amadores de mentira, no entrarán allí. Entonces, sí. Si mi madre era una bruja, comparto con Sabá, pues, pues no puede estar allí. Si mi padre era un borrachón adúltero, tampoco puede estar allí. Si mi abuela era otra bruja, pues tampoco está allí, pastor. Y si su papá y su mamá y su hermano y su sobrino y su tío murieron sin Cristo, pues tampoco están allí, ¿sabe? Allí solamente estarán los lavados con la sangre de Jesucristo. Cuando tenía siete años, amados, pues yo era el el que le atendía al altar de mi mamá. Y era una de las pocas veces que yo iba a la ciudad, era en la semana mayor, lo que dicen por ahí, Semana Santa, pero que no es Santa nada, Santa todos son todos los días que Dios crea, porque todos los días son creados por el mismo Dios. Y el lunes de principio de semana, pues, eh, me ponía mis mi, mi zapatos a escambrar y de eso de trabajar en el monte, y llegaba a la ciudad, todo enfangados, y llegaba al templo católico, con mi caneca en el bolsillo, y un poco de algodón cogido de, de, lo, de la mata, y llegaba y entraba donde estaba la pila del agua supuestamente bendita, y, y yo llegaba ahí, y con el algodón lo empujaba y exprimía y lo metía y exprimía. Y cuando terminaba, pues dejaba la pila seca. Y todos aquellos muñecos allí mirándome. Y ninguno le decía al cura que le estaba robando el agua. Porque tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, pero no caminan. Tienen manos, pero no palpan. Y yo llegaba y empezaba que eso santos que estaban ahí todo el año cogiendo humo de carbón y de leña, estaban negros dos veces los negros los negros dobles y entonces yo tenía que bajarlo, amados al piso porque como le dije, tienen pie y no caminan y meterlo en el latón de agua y bañarlo era la única vez en el año que se bañaban los santos Miren que entonces lo bañaba, lo perfumaba, lo volvía a poner en la repisa, le ponía las flores, la vela de su color. Qué, qué idiota era yo, hermano. ¿Ah? Miren, y después que yo lo tenía que bañar, ponerle flores y prenderle una luz porque si no se perdía en el camino. Entonces me arrodillaba a pedirle. Pero si no tenían poder para bajarse a bañarse ¿Qué poder iban a tener? Para darme nada a mí Eso es como eso que anda por ahí Con la cruz gindando en el cuello Y uno lo tiene en ¿Y con qué orgullo? ¿Con qué orgullo cargan esa cruz? Y Yo le preguntaría a usted que carga esa cruz Si a su papá Lo matara en una silla eléctrica usted cargaría una sillita eléctrica ahí también en una cadena el patíbulo donde mataron a su papá entonces cómo usted va a cargar con el patíbulo donde mataron a Cristo si la cruz es símbolo de maldición dice el profeta Oseas maldito todo aquel que muriera en madero y Cristo tuvo que morir en la cruz para llevar el pecado y la maldición de todos nosotros Y así, amado hermano, me crié yo. Cuando tenía siete años, bajó un espíritu y le dijo a mi abuela, a mi mamá, a mis tíos, que yo era el escogido para ser el próximo sacerdote en la familia. Una noche de luna llena, cogieron la cazuela del diablo, la olla del demonio, el caldero del infierno, cinco galones de aguardiente, los animales necesarios, las plantas, y aquel niño, y cogieron monte adentro. Llegaron al lugar donde se celebraban las ceremonias, encendieron una fogata de leña, ahí comenzaron con sus rezos, con sus cánticos, con sus invocaciones, eh, sacrificaron los animales, echaron un poco de sangre en un envase, en una petaca, y luego echaron un poco del aguardiente, echaron las plantas, me quitaron mi ropita a las 12 de la noche, me dejaron completamente desnudo, pastor, y comenzaron a bañarme con esa sangre, con aguardiente y plantas, desde la cabeza hasta la planta de los pies, porque tenían que santificarme para presentarme delante de Satanás mientras ellos me hacían la ceremonia y me daban las heridas. Yo tengo en mi cuerpo 13 heridas. Una en cada lado del pecho, en el hombro, en el antebrazo, en la muñeca, en la pantorrilla, encima del pie y la última en la corona de mi cabeza. Yo le creo estoy que estos son arañazos, saben. Tú una herida de Casi una pulgada de longitud por un cuarto de pulgada de profundidad. Esto, es como decíamos nosotros en el cuarto del brujo, que menga corra de boti en boti. Eso quiere decir que la sangre corra a borbotones. Amados, y mientras ella me hacía en la ceremonia, comencé yo a contemplar por primera vez en mi vida cómo del espacio descendía una bola de fuego. Esta bola de fuego se acercó hasta donde nosotros estábamos y se transformó en un personaje. Que no vamos a glorificar ni vamos a ensalzar, que más bien lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Amén. Amados, pero es necesario que la iglesia tenga unos conocimientos. El peor error que usted puede cometer es Querer ignorar las altimañas del enemigo. Y hay muchas personas que no se puede mencionar el nombre del diablo al lado de ellos porque se asustan. Jesús, magnífica, no menciones al Señor. Que mira que después no duermo. Que usted no duerme. Entonces usted no es libre en Cristo. Amados hermanos, y ahí yo vi por primera vez. Este personaje, que aún muchos cristianos de 10 y 15 años en la iglesia todavía están creyendo que Satanás es un personaje que tiene cachos y que tiene un rabo de león bien largo y un tenedor que se lleva los cables de la luz y una capa negra, es una mentira hermano, eso no es una verdad. Yo lo vi por primera vez a la edad de 7 años. Lo vi por última vez, hicieron en abril 3 del año pasado, nueve años. Y nunca se me presentó ni como un perro, ni como un gato, ni como un león, ni como un caballo, ni como un gallo pelón. Siempre se me presentó como lo que él es. No lo que era, lo que todavía sigue siendo, un querubín. Con la única diferencia, que es un querubín destronado. Pero cuando Satanás pecó, lo que perdió, lo mismo que perdimos nosotros. Cuando el hombre pecó, perdió la imagen de santidad de Dios y el privilegio de estar en el huerto del Edén. Y cuando el diablo pecó contra Dios, perdió el privilegio que él tenía, el segundo mando, en el cielo. Y era el director de la orquesta celestial. Así que los músicos, cuidado, con el rock cristiano y el rap cristiano, que la palabra de Dios no se puede ligar con música mundana. Amados hermanos, Así lo vi yo, un hombre blanco, rubio, de ojos azules, siete pies de estatura, de un andar suave y de un hablar delicado. Como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 12 y 13, y como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28. Versículos del 13 al 19. Y ahí comenzó mi aprendizaje. A los nueve años, comencé a ser posesionado por los llamados espíritus. A esa edad tan temprana, comencé yo a sentir en este cuerpo lo que es ser posesionado por un espíritu, por un demonio. A los 25 años de edad, ya yo era un maestro de las ciencias ocultas, conocedor de lo que es el espiritismo, conocedor de lo que es ser Rosacruz, yo era de los que me salía por el ombligo también, conocedor de lo que son los masones, satánicos disfrazados de una sociedad cívica. Y yo tuve el grado 33 en la masonería. Si usted es masón, arrepiéntase que si no va para el infierno. Conocedor de lo que es ser vudú haitiano. Conocedor de lo que es el palo mayombe. De lo que es la religión yuruba. De lo que es el ñáñigo. Amado, aprendí los siete... Pasos del infierno, los siete caminos del infierno, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida y al final son caminos de muerte, amados hermanos. No dar tiempo para yo ponerle a explicar tantas cosas, pero así crecí. A la edad de 16 años, cuando fui a la escuela superior, y comencé a ver la, la jovencita con la cinturita bien apretadita, empezaron a gustarme. Y empecé a ver las cosas que no estaba acostumbrado a ver allá en el monte, porque bajaba a la ciudad a estudiar. Y amados... Hablé con mi madre, porque ya yo no quería continuar en aquella vida que yo llevaba. Pastor, yo quise salirme. Pero mi madre me dio: te cuesta la vida. Tú tienes un pacto hecho con sangre y no lo puedes romper. Bueno, como no lo puedo romper, no puedo desligarme mi padre siempre me decía cuando no puedas contra alguien pues únete a él yo dije bueno pues si voy a ser un sacerdote de satanás, si voy a ser un brujo lo mejor que puedo hacer es ser de los buenos de los mejores porque mientras mejor brujo usted sea pues más dinero usted gana ¿verdad? y entonces pues ahí fue donde yo tomé la decisión de profundizarme en conocer a quien yo le estaba sirviendo y ahí amados fue que aprendí cosas profundas ¿verdad? cuando me convertí al evangelio cuando me convertí a Jesucristo pues lo más normal amado era que en mí hubiera el mismo sentir si le voy a, hacer a servir a Cristo, si voy a ser un siervo de Cristo, pues lo más natural es que yo conozca de cerca a quien yo le estoy sirviendo. ¿Verdad? Para así poder tener una relación de tú a tú. Y yo pueda tener una confianza, una fe. En el Dios que yo sirvo. Entonces, amados, pues, por eso, me he dado la tarea de escudriñar la palabra. Ya yo la he leído seis veces en nueve años, desde Génesis hasta Apocalipsis, aparte de, de los cuatro años que la estudié. Y todavía, amados, no estoy conforme. Y sigo buscando... Porque es una fuente inagotable. Y mientras más yo me profundizo en el pozo de agua de vida, que dijo Cristo que Él es. Digo, yo soy la fuente de agua de vida eterna. Y mientras más yo me profundizo para allá abajo, más rica se pone el agua. Más fresca, más fresca es. Es más sabrosa, pastor. Óigame. Qué bueno, qué delicioso es deleitarse ante la presencia del Dios vivo. Qué bueno es, amados, sentarse sobre las alas del Espíritu Santo.